Genial. Aquella carta bajo la almohada Una llamada no contestada Y no hubo ni un por qué Te mi corazón con punzadas Pero el tiempo todo lo sana Y ahora me encuentro mor pero volviste, como te fuiste, y qué es lo que creíste, morena, que iba a quedar moviendo de pena, tú lo pensaste así mi nena, y yo encontré otra piel, yeah, yeah. y qué es lo que creíste. Morena? Ya no insistas más, jugaste con el amor que yo te daba Pero todo cambió y en mi corazón Encontré un amor que corre, si vienes tú Ya será muy tarde porque ya no, no estaré para darte todo el amor que Tú esperabas de mí, ay de mí, si vienes tú Ya será muy tarde porque ya no, no estaré para darte todo el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 tu cuerpo y sentirte al amanecer Otra vez, vuelves a buscarme y no bebé Ya llegaste muy tarde, admitiré Que extraño tu cuerpo y sentirte al amanecer Y qué lo que creíste, morena Que iba a quedar muriendo de pena Tú lo pensaste así, mi nena, Pero encontré otra piel Y, y, y, ¿Y que lo que creíste